Presupuestar es algo muy importante en los proyectos. Todos queremos saber cuánta platica nos vamos a gastar, ¿cierto? Bueno, parece ser que aún hay muchas dudas sobre cómo utilizar los modelos BIM para presupuestar y qué softwares permiten hacerlo. Softwares hay varios, unos mejores y más desarrollados que otros y unos mucho más complejos cuya curva de aprendizaje es más bien larga y tediosa. Por esa razón es que aún hay mucha gente utilizando Excel para presupuestar. El problema con Excel es que no tiene una integración directa con modelos BIM, hasta ahora. Explorando softwares BIM me encontré Cell Beam, un plugin para Excel que permite cargar modelos para experimentar la información es decir que estamos combinando excel que es un software muy potente que todos conocemos y los modelos bim que contienen un montón de datos que queremos aprovechar la idea entonces es que en este video vamos a explorar un poco este plugin cuantificando un par de ítems para presupuesto a ver qué tal nos va y al final mencionaré algunas apreciaciones personales que tengo sobre el software así que vamos a darle Aquí en Excel tengo una hoja de cálculo con algunas cosas ya configuradas y debo cuantificar para dar una estimación de costos. La idea es obtener esas cantidades de un modelo BIM. El plugin de Excel BIM tiene una versión de prueba que podemos descargar desde la página web oficial, que te la dejo en la descripción. Cuando la instalamos, tenemos acceso al plugin desde aquí. Voy entonces a cargar el modelo y particularmente voy a trabajar con un IFC, pero puedes cargar modelos de Revit y algunos otros formatos también. Muy bien, para los muros en mampostería estructural podría seleccionar algunos elementos que sé que son de mampostería estructural y tomar la sumatoria de sus áreas para vincularlas a la celda donde debo de poner las cantidades. A partir de ese punto puedo ir añadiendo elementos a la selección y se van sumando en la celda. Además, la celda y los objetos quedan vinculados, lo cual es muy bueno. Sin embargo, nos demoraríamos mucho tiempo seleccionando uno por uno los elementos y además no estamos haciendo nada que sea como muy BIM que digamos. Solución, propiedades. Resulta que tengo algunos elementos de mi modelo ya codificados y todos los muros en mampostería estructural tienen el código 11.001 en el Keynote. Es decir que puedo seleccionar los elementos del modelo basándome en sus Keynotes. Si no sabes muy bien qué es el Keynote y cómo se utiliza en Revit, te recomiendo ver el video donde hablé del tema. Está en la descripción. Bien, hay varias formas de hacer esto. Y una de ellas es utilizar la tabla de datos BIM. Esto es básicamente una forma rápida de tabular la información del modelo. Es decir, que puedo tomar todas mis categorías de elementos y tabularles el Keynote. Con esto veo que no todos los elementos están codificados. Pero los muros que necesito con el código 11.001 sí están codificados. Entonces puedo establecer la conexión. Y después reportar el área total. Ya en ese punto queda un poco más complicado saber de dónde salieron las cuantificaciones porque los elementos seleccionados son demasiados. Para eso CellBeam tiene algo muy interesante que es colorear los elementos según el color de la celda. Haciendo clic por aquí y clic por allá. Aquí están todos los elementos de donde sale esta cuantificación de 3069 metros cuadrados. Ok, para la cuantificación de los muros en concreto se puede hacer algo muy parecido, solo que debo de recurrir al nombre de los elementos y no al Keynote porque estos muros en el modelo no tienen codificación. Aquí puedo seleccionar cualquier elemento del modelo, sin importar que sea un muro en concreto o no, y vincularlo a la celda. Después puedo editar el tipo de conexión que tiene la celda con el modelo para seleccionar todos los muros del modelo y cuya tipología sea muro en concreto de 4000 PSI. Y aquí actualizar la conexión. Ahí están los muros y ya solo basta con obtener el volumen. Para los muros de mampostería estructural sería básicamente lo mismo y puedo usar cualquiera de las dos funciones de antes. Aquí particularmente lo voy a hacer con la tabla BIM porque estos sí están codificados. Ahora, con los muros es muy fácil porque son objetos que están modelados y en sus propiedades están las cuantificaciones. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos otros elementos como los zócalos? Bueno, podemos medir directamente en el 3D así no estén modelados, como en este caso, que no están modelados. Aquí podría hacer un corte hasta llegar a un punto donde quiera medirlos y utilizar la herramienta de Peak Length para ir cuantificando longitudes. Puedo ir añadiendo más y más longitudes sin ningún problema incluso después que lleve la cuantificación a la celda puedo seguir actualizando la medición sea para añadir nuevas longitudes o para eliminar algunas longitudes existentes ahora puede ser que estés pensando que es necesario hacer todo esto para todas las partes del modelo donde haya zócalos pero es que estamos en Excel nadie dijo que no podíamos tomar esta longitud y multiplicarla por 8 que es la cantidad de apartamentos iguales por piso y por 5 que es la cantidad de pisos por torre Claramente en este caso quizás sea mucho más fácil tener el zócalo modelado, pero parte del chiste de esto está en aprovechar lo existente para cuantificar lo inexistente. El enchape de piso en los baños es un caso muy interesante. Aquí esos enchapes fueron modelados como pisos en Revit, mientras que este y este fueron modelados como muros y el detalle está en que la cuantificación de área para ambos tipos de elementos está en parámetros diferentes porque estoy usando un archivo IFC. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues muy fácil, se pueden seleccionar todos los elementos que se quieran cuantificar y al momento de obtener el área puedo decir que para todos los elementos que sean muros se tome este dato de área porque yo sé que ahí está el área de los muros y que para los enchapes del piso, que en IFC se llaman coverings, se tome este otro dato de área. Y ahí estaría el dato final. Esto en particular me pareció brutal desde el BIM. No lo había visto en ningún otro software de verdad. Muy bien, continuando con la pintura, que quizás de lo más maluquito de cuantificar, hay varias formas. Aquí te voy a mostrar dos, por eso tengo dos celdas para lo mismo. La primera forma es hacer un par de cálculos hasta llegar al área de pintura. El área de la fachada que se va a pintar la puedo marcar de esta manera. Ahora, las ventanas obviamente no van pintadas, pero puedo marcar el área de una ventana de la misma forma que marqué la fachada a pintar. La cantidad de ventanas sé que son 10, pero también puedo contarlas con esta herramienta de puntos. Y ahora es que no voy a pintar solo esta parte de la fachada, sino que son 8 partes de la fachada iguales que voy a pintar. Igualmente podría colocar 8 sin problema, pero para demostrar de dónde sale el 8, voy a seleccionarlo con los punticos. Y listo, ahí está el dato calculado, porque ya había hecho una fórmula para decir que al área de la fachada se le restaran 10 veces el área de las ventanas y ese valor se multiplicará por 8 partes iguales de la fachada que vamos a pintar. Y ahí está la memoria de cálculo. Ya ese valor lo puedo referenciar donde estoy haciendo mi presupuesto. La otra forma para hacer esa cuantificación es utilizar la herramienta de Pick Faces. Aquí es tan sencillo como ir seleccionando todas las caras a pintar. Este dato ya se vincula a la celda y se multiplica por 8 que son la cantidad de partes iguales de la fachada que se van a pintar. Hacerlo de esta forma no siempre va a funcionar porque depende de cómo haya sido hecho el modelo. Si esto se fuera a pintar, por ejemplo, no puedo hacerlo seleccionando la cara porque el muro fue modelado de tal forma que una parte está por fuera y otra por dentro. Entonces no todo va pintado. Para ese caso podría utilizar la herramienta de selección de áreas. Bien, hay algunas otras cuantificaciones de interés como las áreas de los apartamentos, por ejemplo. Podríamos perfectamente utilizar la herramienta de áreas para obtener el dato, aunque seguramente sería un proceso muy lento. Sin embargo, hay otra forma más BIM de hacerlo. Resulta que en Revit es muy habitual encerrar espacios con la herramienta Rooms, o habitaciones en español. Pues yo puedo exportar esos Rooms como espacios al formato IFC. Y como yo tengo un IFC aquí, este volumen corresponde al espacio de un apartamento. Y como estamos hablando de BIM, este espacio contiene información, como el área por ejemplo. Se puede vincular a la celda y multiplicar por 8 apartamentos por piso y 5 pisos por torre para obtener el total. Ya para terminar, que se nos alargó un poco el video, ¿cuáles son mis impresiones de Cell Beam? Si bien el plugin está relativamente nuevo, como dos años o algo así más o menos a la fecha de este video, lo veo como una herramienta genial y un complemento brutal para la fase de estimación de costos. Y si bien podemos hacer prácticamente lo que queramos con Excel, considero que ahí está el fuerte de Cell Bim en hacer los presupuestos y la precisión de las cantidades que se pueden obtener. 2. Me parece una ventaja competitiva muy fuerte que es el BIM esté hecho en Excel, porque es un software muy conocido y utilizado en la industria. Hay muchas empresas que tienen años de trabajo y mucho trabajo adelantado en Excel que no quisieran desperdiciar por estar obligados a utilizar un software BIM para presupuestos. Tercero, por ahora el plugin tiene un detalle importante y es que no se pueden actualizar los modelos con nuevos cambios. Lo que sí se puede hacer es añadir otra vez el modelo y quedaría el antiguo y el nuevo, pero todas las cuantificaciones ya obtenidas estarían sujetos al modelo anterior. Cuarto, algo importante es que es el BIM tiene una curva de aprendizaje muy corta y además es bastante intuitivo de utilizar. Seguramente cada vez irán añadiendo más y más funciones para que sea aún más completo de lo que es, pero por ahora es muy sencillo de utilizar. Quinto, considero que para exprimirle el jugo a la herramienta debe haber un muy buen modelo que esté revisado para asegurar su calidad. Y además que tenga información relevante para la cuantificación, como los Keynotes por ejemplo. Básicamente se trata que el modelo tenga información que nos permita cuantificar más rápido en menos tiempo Sexto Si bien en Excel podemos hacer programaciones de obra, estamos de acuerdo en que quizás no es la herramienta más adecuada para hacerlo En proyectos donde ya exista un proceso BIM muy bien establecido y que haya una vinculación muy fuerte entre BIM 4D y BIM 5D sí puede haber un poco de fricción entre los dos procesos, ya que al vincularlos puede no ser tan fácil Séptimo un punto a favor del software es que está muy pero muy bien optimizado, funciona muy bien y no carga para nada el Excel ni el computador. Octavo algo importante es que noté que en los modelos de Revit hay información que no aparece en Cell Beam, específicamente algunas propiedades de tipo, seguramente será algo en lo que ya están trabajando. Nueve, actualmente veo el costo del software como una desventaja, principalmente en países de Latinoamérica, decir que vamos a gastar 1300 dólares al año por persona que vaya a utilizar el plugin, no es como que sea tan fácil pues, hay que evaluar el costo-beneficio. De todos modos, si me consigo un código de descuento, se los digo. Como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo. Por acá te dejo otros dos videos muy interesantes para que no te los pierdas. Recuerda suscribirte Porfis que subo contenido muy interesante y vamos con ese like que nada te cuesta. Porfis.